Hola ¿qué tal, bienvenidos a un nuevo video Paul, oh, ¿dónde estamos ahorita? El día de hoy nos encontramos en un mirador en un punto muy muy bonito, amiga Mario. Ah, estamos sí, en las alturas sí. de San Salvador. Sí, venimos con Jackie. Ah, ahí está sí, Jackie Wayne. Ah. Ah, sí. Y mi papá. Ah, bueno, Exactamente Pero vamos, Mario. nos encontramos a unos grandes amigos También Y en el título pues ya dice ahí que Ajá. está Calleja Sí, el Gornosella City también que yo pienso que ustedes lo conocen Sí, está muy bueno. Miren, miren Lo que es San Salvador, vean todo Sí, exacto Esto wow, es lo que es todo cabrón, San Salvador es muy grande, eh. Mira todo lo que abarca ya de aquel lado wow. Wow. Vamos Mario a ver, Vamos a ver qué hay que venimos con Wendy se aleja mucho Wendy porque no está su hermana ya aquí vamos a acercarnos más al mirador porque ah, padre. Enséñales, igual ahí en la cámara no lo van a poder apreciar pero Ajá. la verdad de noche se ve espectacular San Salvador okay. y pues aquí venden pupusas Ajá, y aquí nos encontramos aquí está ah, así! Uh. bienvenidos están en la pupusería los bungalos ah. ustedes quieren aprender a hacer una pupusa los pasamos al área para ver cómo le queda una pupusa a un mexicano ah, ah exacto nosotros vamos a estar aquí uh, te da miedo no, no, <ríe> Para no estorpar allá, nosotros sí. tapamos la pasada. ¿sí? <risa> nosotros somos del tamaño de una plancha, man <risa> que... Vamos, pues, vamos, vamos. Vamos, Mario, preparar nuestra primera pupusa Vámonos, vámonos. ¿Sí? Vamos a entrar acá al oscurito. <risa> a lo oscurito, Mario. Oh. Oh, la cocina. Buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Me puede explicar qué es esto? Todo esto, todo ¿Qué esto. es, que es con pero con eso Ayote con queso. rojo con esto, la con ¿Qué? Mario, mándeme Me, me preguntó que si sabíamos que era el ayote Y me dice que el ayote en México es la calabaza Wow, no, ah, pero es sí. que como que cambian las palabras aquí sí, en México sí. ¿Aquí ah, qué aquí? hay en este? Este es jugo ¿no? y aquí tenemos ajo Ah, no, pues sí, son muchos sabores esto sí, es, es lo, lo que sabores. más usamos, el chicharrón Eh, sí, el es chicharrón Es como sí, la tradición, llaman ¿eh? ¿Le llaman revuelto, o cómo revuelta, ah, la revuelta. porque lleva tres ingredientes Que es el que es el frijol y el chicharrón Exacto. Que ya vemos un poquito de dato pero no completo, como ya lo no saben. Nosotros realmente hemos probado la, la revuelta, la más, como que la más típica, es la sí. que más se vende, y la de queso. Sí. Vamos, Entonces, a, vamos, vamos a, probar a. a probar y vamos a hacer a la ver a ver, qué tal, a ver qué tal nos sale, ¿verdad? Ah, ¿Crees sí. que nos salgan, Mario? Sí, yo, verdad, no <risa> pero Hay que intentar. ¿Quién empieza primero? A ver. Pues ¿La preparación? Sí, este es de maíz y solo se gusta agua. Ah. Esta, es un poquito de aceite porque la masa es... Ah, okay. ¿Y ¿Cuál es la más fácil para usted? La que se coste más luego es la de arroz. Ah, Pero ya bueno. para prepararla, nosotros ya necesitamos de Ah, bueno, Mario, pues la de arroz. La de arroz, la de arroz. hay que darle. Le hago las manos primero, Paul, para no, no meter bacterias. Este es el picarroz, porque este es un de tiempo. Sí, es, es fácil, pero no creo que sea fácil. ¿Puede ver, papá? ¿Puede dar ese que ya está un poquito cerrada? ¿Puede ver? Solo usted. Ah, igual se la pago así. No, Mario, esa <risa> <no> trampa. <risa> ah. ah, ¿La tengo que cerrar? okay sí. Ok. Aquí vemos a Mario <risa> debutando haciendo pupusas. Pupuseras. que le quede redonda ¿Redonda? Ah, okay. Redonda? Redonda. No, en forma de, de bola. Hay que ponerla aquí en la plancha, así nomás. Sí, así. Ok. Sí. <ríe> ah, wow, Mario. ¿Cuánto tiempo la dejamos ahí? Estas están seis minutos. Es tan? Para cerrarla de, de maíz cuesta un poquito más cerca. Que... Ah, ok, no sabíamos eso. Por favor, sigue tu turno. A ver, ante todo es el higiene, ah, tienes está. que tener las manos limpias. No, oh, puedes hacerla tú solo. Ah, <ríe> toca cerrarla. Sí, cerrarla. Sí. Fíjate que sí es difícil, Porque siento que aquí si sí le echan bastante ingrediente y por eso no se puede cerrar bien. Pero mira. Sí están grandes, están es tan grande, están bien grandotas. Es que más comida, más. ¿no? Ajá, ya es más cierto. comida que masa, exactamente. Y de ahí Un poquito de aceite. Y ya. Fíjate que es fácil, pero también. Sí, oh. oh. es fácil, pero también teni teniendo una buena maestra. Listo. <risa> Ahora a esperar 6 minutos. A ah, 6 minutos después. Ah, la... es que tiró ella todo de los ah, wow, pies. Oh, es la eh, mesa. Eh. súper buena para equipar. ¿Y a cuál a es tu nombre? ¿Qué tal le pareció? ¿Quién lo hizo mejor, Mario o yo? Nada. Mario es el... bonita. ¿no? Ah, bueno. <risa> la ¿Sí la hacemos para hacer fusos? Sí. Ah. Es que somos mexicanos nosotros. Tenemos y no tenemos fusos. Una... Pero queríamos hacerla, queríamos tener ah. preparada. Nunca habíamos hecho una pupusa. Y la verdad está. La hicieron bien. Ah, para, para ser principiantes tira. está bien, <risa> dice. <risa> La que yo hice, ¿cómo ah, quedó? Mario, bien, ah, eh. más o menos. Pues con no, no. ayuda de, de ella, pues ¿cómo no te va a servir? Bueno? Pues sí, no, pero más o menos. Bueno, a ver, pruébalo. Pero ojo, Paul, la pupusa, has de saber que no se come con tenedor, ¿eh? no, Se come con la mano. Respeto, para las personas que vengan de otros ojo, nunca vayan a comer una pupusa con tenedor y cuchillo. ¿eh? Sí, sí, porque es como un insulto para un salvadoreño, claro, ¿eh? no, no que nos Dios dio para poder comer Mario. Es como los tacos también. Ni modo que vayas a comer tacos con tenedor o con no, cuchara pues no, aquí, Imagínate. Solo con la mano. Sí, Mario, salimos satisfechos haciendo nuestras primeras pupusas aquí en El Salvador. Sí, pues Ahorita vamos con tu calleja. Ajá, a darles nuestra pupusa. Vamos, vamos. Wow Mario! La verdad está, está padre, muy bonito. Pero te voy a muy helado el limo aquí. Sí. Entonces ¿les preparamos las pupusas. ¿En serio? Ah, ¿Quieres, quieres, ¿Quieres probar de mi pupusa? Ah, Quieren de nuestras pupusas? Tu pupusa. ¡Venga, vamos! ¡Ah, madre, esta pupusa no la he hecho! ¡Sí! ¡Sí! sí. sí. Le dimos cómo llamar al video. Pupusa probó. Ah, no, Calleja y Soya probó nuestra pupusa. Ah, exacto. Pruebe nuestra pupusa. Dele, dele. Yo la hice yo por favor. ¿Qué tal no salieron nuestras pupusas? Ahorita la probaron. ¿Bien? ¿Cuánto les pones Del 1 al 10: 8. No, la verdad, tan buena no le doy un este un ocho también ah ¿no? bueno ya bueno, tenemos cero directo ya somos profesionales no, más o menos profesionales uno 3, <risas> un un tres cuatro para qué no, no qué tal les parece la vista de no hermosa la verdad muchas gracias ¿Ya ¿Ya verdad? Más, la muchas verdad sí les recomiendo que vengan a los bungalows porque es era la vista que tenemos, la hermosa vista que tenemos. Y Mario, la verdad sí me gustó mucho. Para que ustedes si vienen a San Salvador, vengan aquí a visitar los búngalos y vengan a comer pupusas con esta hermosa vista hacia San Salvador. Nada más, Pablo, que acaba de llegar. ¡Ah, chulada de pupusas, Mario! Para hartarnos. Vamos a, vamos a cenar, Mario. Sí, vamos a comer algo. Muchas gracias a Soyaciti, a Callejas que nos trajeron. Y también a las gemelas que están allá aquí, a Wendy. Bueno Mario y ahora sí ya terminamos de comer, ya gracias a Estoyaciti, y gracias a Callejas que nos trajeron a este buen lugar, muy, sí, muy chingón verdad, sí. dijéramos los mexicanos. Sí, y pues sí, no, y sí se los recomendamos que vengan aquí a los a lo... Búngalos búngalos ah, pues pues tiene una maravillosa vista, ¿eh? lo que les, sí les comento Sí, la verdad está muy preciosa la vista de todo San Salvador Se ve sí. chingón ¿Verdad? Y pues Callejas, gracias Gracias Callejas, gracias Jackie y Wendy Y gracias a todos pues a todos los que nos ven también Y, y pues, pues bueno Espero le den like suscríbanse, suscríbanse del canal Escúchame de me su... <risa> <para risa> no gusta Y comenten lo que no le gustó exacto. exacto Para y, seguir creando nuevas ideas Hasta la próxima y